me criaron en la ciudad de Chicago. La Villita es nuestro hogar. Es una comunidad muy representante de México en Chicago. Para nosotros es un lugar donde se puede identificar con su cultura. Mi papá llegó a este país por California a los 13 años, trabajando en los campos. Viendo que había una necesidad, empezó a importar dulce mexicano y piñatas. Entonces le dio la idea de crear Dulcelandia. Tener nuestro negocio con mi esposa y mi familia para mí ha sido un triunfo más de la vida. Con nuestro negocio familiar estamos dejando a mis hijos y mi hija un legado que tiene una oportunidad. La recesión económica fue muy difícil. Para Dulcelandia en particular tuvimos que reestructurar nuestro negocio. Después de trabajar 15 años en comunicaciones para el gobierno Decidí que yo quería expandir el negocio de mis papás y crear un nuevo concepto. Entonces, creé Yogolandia, Yogurt y Botana Bar. Yo quería ofrecer nieve de yogur en sabores mexicanos, como pepino, mango, horchata. Y también usar los productos de Dulcelandia como toppings en el yogur. Cuando mi hermana me vino a decir que tenía una idea para Yogolandia, yo estaba muy listo para hacerlo. Para mí es muy importante tener Yogolandia en Google, mi negocio. Poner tu negocio en Google te da la oportunidad de que la gente vea que eres un negocio legítimo. Las personas pueden encontrar nuestro negocio en línea muy fácilmente. Les da la dirección, el horario y también las fotos. Eso ha sido una ventaja muy grande para nosotros porque ha atraído nuevos clientes. Yo creo 100% en el progreso y quiero incorporar los cambios y nuevas tecnologías con nuestro negocio. Es un negocio que ya tiene más de 20 años. Traerlo al nuevo siglo XXI es muy importante para poder seguir adelante.